Estamos aquí para manifestar nuestro apoyo absoluto a lo que ya se está conociendo como las seis eh, compañeras de la Suiza, las seis de la Suiza, oiréis hablar de ellas en estos días más. La gente siempre va a apoyar cualquier lucha, cualquier reivindicación contra la discriminación de cualquier trabajador o trabajador, pero desde luego y especialmente las, las represiones sindicales que cada día son más numerosas. Este caso. ...es especialmente grave en nuestra opinión... ...parece algo como realmente construido... ...para crear o construir una causa... ...e incluso sospechamos jurisprudencia... ...que es lo que más nos preocupa... aparte de preocuparnos el futuro de estas compañeras. El caso de la Suiza... ...en Gijón... ...comenzó en el sindicato cuando una trabajadora vino... ...vino al sindicato para pedir ayuda... ...porque estaba en una situación... ...en aquel momento estaba de baja... ...y se le, se le iba a terminar... ...y tenía que volver a reincorporarse a al trabajo, cosa que le generaba muchísima ansiedad porque era un trabajo en el que había sufrido un presunto acoso sexual que no se llegó a probar, se archivó por falta de pruebas. Esa causa está sobreseída por falta de pruebas, pero fue una causa que no se quiso investigar, una falta de voluntad del juzgado de instrucción de ponerse a investigar aquel caso. ...y aparte de, de un acoso laboral... ...porque tenía jornadas maratonianas... ...sufrió una, una amenaza de aborto... ...porque le hacían cargar muchos pesos... Eh, ...vamos, era una, una situación insostenible... ...el que ella siguiera trabajando ahí... ...entonces llegó al sindicato un poco... ...pues desesperar, pedir ayuda. Y el sindicato simplemente le presta su apoyo. Hace lo que hace pues cualquier sindicato, cualquier grupo de acción sindical... ...recabar los datos, recabar las situaciones... ...corroborar que lo que, que, lo que la trabajadora cuenta es algo que es cierto... o ...que tiene visos de ser cierto, que es denunciable... ...y a partir de ahí, por un lado se deriva a los servicios jurídicos del sindicato... ...y por otro lado, se inicia una parte de negociación con la empresa. Nosotros fuimos en comisión sindical a pedir una reunión con, con la empresa para hablar de esa, esa problemática que había, porque además la trabajadora quería ya eh, prescindir y negociar el despido porque no podía seguir trabajando allí, no, no era capaz de, de gestionarlo. No quisieron reunirse, tuvimos varios intentos, burofax, eh, volvimos otra vez a, a ya pedir la reunión y ya sí se reunieron con, con un compañero del sindicato y una compañera no se llegó a ningún acuerdo. No se quiere negociar. Entonces, claro, si no hay posibilidad de negociar, se pretende dar pues, un toque de atención, una movilización de denuncia, una concentración delante de la puerta del establecimiento, denunciando una situación de irregularidades laborales o de explotación laboral. vamos A partir de ahí, todo empieza a complicarse. hacemos una serie de concentraciones eh, en la zona de la pastelería, normalmente en la calle de enfrente, eran totalmente legalizadas Transcurrieron todas con, con mucha normalidad, sin incidentes y sin nada, nada, nada diferente a lo que puede haber en una concentración normal, en un conflicto normal. Toda la ciudad de Gijón se volcó con el conflicto, tuvimos muchísima solidaridad por parte de, de, del, del propio barrio y de, de todo el mundo. La verdad que fue un caso muy, muy sonado y por ese lado también recibimos mucha solidaridad tanto el sindicato como, como la trabajadora. Y después de esa reunión empiezan a desatarse pues, hechos represivos. Se procede a la detención de tres compañeras, se proceden a poner una serie de denuncias contra el sindicato por sindicato y militantes, por calumnias, por injurias, por amenazas, por coacciones, vamos, una retaíla de denuncias de que llegó a acumularse en el proceso, más de 30 denuncias. ...y que eh, finalmente con el paso del tiempo nos ha traído hasta la situación actual... ...que es que estemos condenados por obstrucción a la justicia... ...y por coacciones y amenazas. De mano se producen unas detenciones a unas compañeras... ...una de ellas era yo... Eh, ...detenciones ilegales porque en ningún momento pasamos a disposición judicial... ...a pesar de que se nos detiene, no se nos leen nuestros derechos... ...ni se nos dice por qué se nos detiene... ...suponemos que era un poco para meternos un poco de miedo y presión... ...porque el conflicto estaba funcionando... ...bastante bien en la calle y demás... Eh, ...se produjo después de que las compañeras y yo... ...hubiéramos ido a pedir la reunión... ...con el sindicato y empresa... ...y a raíz de ahí, pues serían unos días después... ...nos estaban esperando a cada una... ...pues eh, a una creo que estaban en su lugar de trabajo... ...a mí estaban en mi casa debajo... Mm, ...esperaban a, a vernos, vamos... No, ...a mí no me picaron al timbre ni nada... ...me encontraron cuando bajaba por el PAN... Y me pillaron con el niño y demás y bueno, tuve que dejarlo con alguien y acompañarle sin saber muy bien a qué ni a dónde porque no, no me dijeron porque me detenían, ni me leyeron los derechos, ni nada. El comisario digamos que nos hizo una reprimenda, en mi caso por lo por lo menos una reprimenda, eh, bueno, pues a, a voces, a gritos, eh, recriminándonos por lo, lo que estábamos haciendo. ¿Qué que nos creíamos no por hacer sindicalismo? Que fue lo que yo le contesté, que estábamos haciendo sindicalismo no estábamos haciendo nada nada raro ni nada ilegal no le gustó que le contestara eso y me, a mí me metieron en el calabozo yo no pasé a disposición judicial porque no era una detención legal eh, después eh, hablaron con mi abogado, que yo ni siquiera lo llegué a ver y después ya me soltaron Interpelaba a la policía que era de, ya valió Aquí se acabó el asunto. Una acción sindical que se quiere coartar por la trayectoria previa que llevaba la cnt en la hostelería Gijonesa, que era de bastante acción sindical con bastantes éxitos, ¿no? De conflictos y de victorias sindicales y judiciales, como de organización de pequeños centros de trabajo. Yo creo que, que el caso de la Suiza ya como que tocó, tocó techo y intentaron por ahí contarnos un poco pues aquella deriva que estaba teniendo el sindicato también muy combativa y muy que tenía resultados al final para los trabajadores, que se ganaban los conflictos. Claro, ¿cuál fue la respuesta al salir de comisaría? Ese mismo día se convocó una concentración delante de la, del, del comercio contra las detenciones por, de apoyo a las detenidas y de denuncia de la situación y donde había habido 16, 17, 15 personas había más de 100. Y a partir de ahí, pues bueno, pues el conflicto cogió la verdad que un cariz... ...que fue conocido por Fijón por entero... ...con tentaciones muy numerosas... ...siempre comunicadas... ...siempre con presencia policial... ...en la acera de enfrente del establecimiento... ...por indicación policial... ...nunca hubo ningún problema... ...pero fueron base para denunciarlos por coacciones y amenazas. Fue únicamente para meternos, yo creo que miedo, en el cuerpo. Fue, yo creo que fue la finalidad de aquellas detenciones, porque no al final, en los que estamos imputados y estamos condenados, estamos las que fuimos detenidas y, y más gente que no fue detenida en aquel momento. Yo creo que aquellas detenciones puntuales fueron, aparte de ilegales, fueron para meternos miedo claramente. El sindicalismo, no el delito. Paralelamente, con lo que nos encontramos fue con una denuncia por obstrucción a la justicia. ¿Por qué? Por un hecho de lo más habitual y de lo más usual dentro de lo que es el mundo sindical, que es, hay un conflicto, dentro de ese conflicto hay eh, una denuncia de tipo penal de la empresa contra eh, la pareja de la trabajadora, abro paréntesis, esa denuncia tiene que ver con el hecho de que eh, la trabajadora tenía un grado de explotación tal que se le obligaba a cargar muchos pesos a pesar de estar embarazada y eh, eso le provoca una pérdida eh, y una amenaza a aborto. Entonces, bueno, pues el novio se presenta allí, tienen una discusión, le pega un golpe a, a una nevera, esa nevera resulta averiada y eso va a juicio. Bien, nosotros tenemos una reunión para decir, oye, ya que vamos a intentar pactar un despido, ya que vamos a tratar de solucionar una serie de circunstancias bastante eh, complicadas del entorno laboral ¿habrá posibilidad de solucionar esta cuestión penal para que nadie se vea más las caras? y al final se decide que no, que no se va o que no se puede retirar esa denuncia de lo penal y nosotros ahí lo dejamos morir nunca más volvimos a hacer mención a ello, nunca más volvimos a utilizarlo como, pro, eh, como elemento de denuncia o como elemento de solución en el conflicto Pero pero nos han condenado a más de tres años y medio de cárcel. En nuestro caso, sirvió para ser imputados y condenados. En definitiva, este caso de la Suiza, tanto para todos los imputados como para mí eh, como primera persona, es un caso muy escabroso, muy surrealista, eh, que bueno, pone los pelos de punta porque lo que está en juego oh es eh, la libertad sindical e incluso la libertad de una trabajadora de, de después de haber sufrido un caso de, de, de acoso laboral, presunto acoso sexual, y, ¿y qué haces? Pides ayuda y pides ayuda en un sindicato y lo que, pasa, lo que te pasa es que acabas condenada eh, a prisión, tú y la gente que te ayuda. Esto no es un conflicto en el que solo se lo jueguen seis personas que han sido condenadas o solo se lo juegue un sindicato de la CNT o la propia CNT. Esto es un conflicto que nos lo jugamos todas, desde las organizaciones sindicales hasta las organizaciones sociales. Porque con esta sentencia, si se acaba dictando eh, jurisprudencia, se abre la vía a que pedir en una negociación sindical que se retire una denuncia te puedan meter obstrucción a la justicia. Y eso no ha pasado nunca en este país. Se abre la vía a que por ejercer tu libre derecho a la protesta y a la concentración, por ejercer las libertades de, de reunión y manifestación que prevé la Constitución, si las haces de manera reiterada en el tiempo, te pueden acusar de coacciones y amenazas. En el caso mío y de mis compañeras, se nos están pidiendo tres años y medio de cárcel por ir a pedir una reunión con una empresa ...y por ir a unas concentraciones... ...unas concentraciones a las que además iba... ...todo el barrio del Llano de Gijón... ...y bueno, y, parte de, y un montón de vecinos de, de Gijón... ...no hicimos nada más que eso... ...y estamos orgullosas además de haberlo hecho... ...porque es nuestro derecho como mujeres... ...como personas, como sindicalistas... ...y lo volveríamos a hacer otra vez, vamos... ...es que no es ningún delito... ...esto mismo es lo que declaramos en el juicio... Y es la verdad. Hay personas condenadas a tres años y medio de cárcel por manejar un megáfono durante una hora o por solicitar una reunión durante dos minutos. Pruebas ninguna en las que quieras. Nosotras y nosotros como CGT, tengo, desde el primer momento tenemos claro que hay que dar el máximo apoyo a, a las compañeras, a los compañeros, en este caso sobre todo a las compañeras encausadas por, por lo, como ya sabemos, la, la elevada petición de cárcel, que, que, que o sea, si ahora mismo se lleva a cabo esa, esa petición, las compañeras entrarían en la cárcel por algo que consideramos totalmente, totalmente injusto, que al final es practicar la, la acción sindical y entendemos que el, el sindicalismo de, de clase, que tanto CGT con otra serie de... Todo lo representa tiene que estar apoyándoles y poniendo todas las cárceles para que estas compañeras no entren en la cárcel y para que todo esto, este proceso se venga abajo porque no tiene ningún tipo de sentido que, que unas compañeras por el simple hecho de denunciar unos hechos como los que están denunciando puedan entrar en, cárcel, en prisión.